institucional que se está mostrando por muchos lados y también por una cosa que mencionabas. Alejandra, aquí es que el modelo ¿verdad? de la carrera académica individual en la cual solamente los puntos que tú ganas ¿verdad? por tener un, un artículo ISI y que eso te vale mucho más, ¿verdad? eso está naturalmente erosionando el sentido de comunidad porque tú estás convirtiendo con tus, con tus vecinos, con tus compañeros.